Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El tenista suizo Roger Federer ya se encuentra en Francia para disputar nuevamente Roland Garros, el segundo gran slam de la temporada. Mientras se entrenaba sobre las canchas de tierra batida, el suizo hizo una jugada que dejó a quienes lo vieron con la boca abierta.